Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Es lo mínimo que puedes hacer porque además es gratis. Secreto es gratis. Bueno, 6 de febrero, 6 de febrero decía Costolani que en sus reacciones la bolsa se comporta con frecuencia como el borracho. Llora con las buenas noticias y se ríe de las malas. Y en la actualidad es lo que está pasando. O sea, eh, es como un poco el mundo al revés. El mundo se va a la mierda, pero esto sigue subiendo. Y yo os invito a que empecéis a ver noticias de los años 20, porque me refiero del siglo pasado, evidentemente. Porque la cosa se va apareciendo bastante. Bueno, y fijaros que el 6 de febrero del año 45 nació Bob Marley. Increíble. Pero increíble, y más increíble todavía y mejor aún, en 1833, en USA, Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico. Bueno, lo inventó no, lo presentó públicamente, o sea, fue conocido ya en aquel entonces. Importante, eh, hoy va de mujeres. 1877, en Chile se firma el decreto de Amunategui que permite a las mujeres cursar estudios superiores y el 6 de febrero del 19 en Luxemburgo a las mujeres se les permite, obtienen el derecho ya por fin, a voto a partir de los 21 años. Por cierto, increíble. O sea, esto que os voy a contar, os va a parecer increíble. ¿Vale? O sea, flipante. El 6 de febrero de 1922 en España, desde ese día se exige la asistencia con puntualidad a los funcionarios públicos de todos los ministerios y a día de hoy sigue sin cumplirse. 1922, 101 años hace que pasó esto y sigue sin cumplirse. Bueno, el 6 de febrero de 1956 en Estados Unidos se realizan protestas por ra eh, protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la universidad de Alabama y en febrero del 95 Arancha Sánchez Vicario se convierte en la primera tenista española que encabeza el número uno de las mejores tenistas del mundo. El 6 de febrero del 2002 en la clínica universitaria de Navarra un equipo médico realiza el primer implante de células madre para regenerar un corazón infartado. Y el 6 de febrero de 2003, también un año después, en el Hospital de La Paz, un equipo médico logra trasplantar por primera vez un aparato digestivo completo, estómago, tubo adeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón a un adolescente de 16 años. El 6 de febrero de 2004, el Ministerio de Sanidad y Consumo prohíbe la venta de 197 medicinas naturistas, ...calificándolas como tóxicas... ...ya sabéis, como siempre, por tu bien... ...y finalmente, el 6 de febrero de 2020... ...se derrumba parte del vertedero... ...de la localidad vasca de Zaldívar ...dejando a dos fallecidos... ...Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán... ...meses después se encuentran los restos de Alberto... ...pero aún no se han encontrado los de Joaquín Beltrán... ...y de aquí, pues bueno... ...un recuerdo para que los desgraciados... ...que tienen que hacerlo, lo hagan... ...y de una vez encuentren sus restos... ...porque ya les vale, ya está bien de eh, tomar el pelo a la gente, en fin, Bitcoin, el Halving, ¿qué queda? Un año y 80 días, ya tenemos un año y tres meses, 7 horas, 20 segundos, 19, 18, 17 aproximadamente, ¿vale? Nos está marcando hoy, 27 de abril del 24 como fecha, que será más o menos, yo creo más o menos por esa zona, sí será una fecha bastante adecuada para el Halving, y bueno, pues... Va quedando menos, va quedando menos. Eso significa también que queda mucho menos para tener un pedazo de pepinazo hacia arriba, aunque ya hemos tenido uno del 50% del cual estamos reposando un poquito. Ahora veremos qué, qué está pasando. Por cierto, el actual CEO de FTX dice que el infierno que supuso la quiebra del exchange... Ostras, yo no sé, pero yo creo que más infierno ha producido para toda la gente que hemos perdido dinero en FTX. Hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que efectivamente han tenido un infierno muy jodido, incluso que se han retirado del mundo de las criptomonedas por culpa de estos hijos de la gran puta. Entonces, bueno, pues que este hombre hable de, infi de infierno, pues no lo sé, no sé qué deciros. Aunque, bueno, posiblemente, pues sí, para él también haya sido un infierno, ¿por qué no? Bien, dicho esto... SP500, el viernes rechazo, hoy rechazo nuevamente de esa zona. ¿Quiere decir que no vamos para abajo? No, simplemente un 0,66, una caída no bastante normalita. La zona de los 4100 todavía está conservándose, es decir, que tiene que servir como soporte si vamos a intentar romper la zona de los 4200. Por su parte, Bitcoin bitcoineando, vamos a ponernos en diario para que veamos un par de cosas que son interesantes. Y bueno, ahora bueno, aquí es que no se ve bien. Vamos a dejarlo aquí en cuatro horas. Vale, zona interesante. El canal que estuvimos eh, tocando durante todos estos días, tocó la parte de abajo. Ha intentado ya hacer una primera subida hacia la zona de 50%. De momento no puede. Dice no puedo, no puedo, pues no puede. Eh, vamos a ver si es capaz de llegar a ella o incluso a la parte superior. Del, del canal para luego caer, yo creo que será para caer, pero bueno, eh, ya lo iremos viendo en diario. Quiero verlo eh, en el no aquí, que es otro. Esto, quiero verlo en el BLX. Si soy capaz de acertar yo con mi lista, que muchas veces pues, ya estoy aquí un poquito mal. Aquí está BLX. Vale, porque el BLX, porque vemos cómo sigue cayendo el volumen, señores. y Curva que te crió, que sí. Que me digas lo que quieras, que esto es del domingo, esto es del sábado, esto es de viernes, esto es del lunes. El volumen es una auténtica castaña. Y como dije en el corto, cuando Bitcoin... ...se aburre, baja a buscar dinerito... ...bueno, eso ya me lo complementasteis vosotros... ...y es lo que está pasando... De ...no hay interés, no hay volumen... Eh, ...un periodo de espera hasta el día 14... ...puede ser bastante largo... ...porque todavía quedan ocho días... Uh, ...y bueno, pues puede tener... Un, ...un retroceso interesante... ...y si se van filtrando noticias... ...de que esos, esos números... ...sobre el IPC en Estados Unidos... ...no van a ser quizás tan buenos... ...o ni siquiera los esperados... Eh, podemos tener un cataplón azo en todas las bolsas. Así que bueno, estar muy atentos a, a todo esto. Eh, por su parte, Ethereum está, yo diría que, no sé, lo veo como un poquito mejor, no mucho mejor, pero bueno, ahí está aguantando el tirón. El total market ha subido un poquitito y la dominancia de Bitcoin ha mantenido, está en una zona horizontal bueno, pues tenemos aquí esa zona eh, que puede ser un soporte veis esto, es doble es lo que hizo aquí se fue para arriba, luego se fue para abajo, ha tomado por saco y bueno, fue una zona interesante bueno, pues a ver si ahí hay, si hay para eh, porque creo que todavía tiene que dar un poquito de guerra más al alza, ¿vale? antes de que eh, podamos decir, vamos a meternos en esas altcoins contra Bitcoin, que nos den más trocitos de Bitcoin, que al fin y al cabo es una de las cosas que buscamos por su parte, el dólar index, ¡pa, pepinazo! La mala política de la Unión Europea ya hace que el dólar index haya pasado la EMA 20 como si hubiera sido nada. Ver, se la ha pasado por el forro y estamos de momento en la media de 50. Justo en la zona de 103, la zona que erigimos en su día como soporte que ahora hace de resistencia. Vamos a ver si es capaz de pasarla, porque si es capaz de pasarla nos podemos ir a la zona de 104 105. Cuidadito, ¿vale? Cuidadito, depende de lo... A ver, si estás jugando eh, con... Con ello, con ello, pero tener cuidado, tener cuidado también porque estamos en zona del 50% de RSI, entonces, ¿de dónde fue? Soporte, ¿veis? Zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte. Dijo que te soporte tu padre y se fue para abajo. Y ahora, ¿quién te resiste? ¿Quién te resiste? Pues eso. En fin, ¿vale? Estaros muy atentos porque puede dar alguna supersilla. Eh, por su parte, aquí, no, por aquí. Bueno, los cortos de Bitcoin siguen haciendo digamos, una acumulación en esta zona, no se están acumulando, mientras no empiecen a subir, no se están acumulando, ¿vale? Simplemente ha hecho una zona de paradilla, es decir, eh, quizás sea un momento, no sea un momento, pero es o se hacía bastante tiempo, yo creo que es, es de, de las veces que Bitcoin en general, y aquí no se refleja bien del todo, eh, tiene una presión bajista eh, muy, muy, muy pequeña durante un periodo de tiempo bastante largo, fijaros cómo está el RSI, ¿Vale? Tan, nunca ha estado tan abajo o sea vamos a, a atrás en el tiempo vale y es que nunca nunca ha estado tan abajo vale desde, desde que hay eh, aquí lo tenemos anda mira amigo pues no no ha estado no ha estado nunca con esa presión tan tan ligera vale entonces bueno eso está bien eh, pero claro cuánto va a durar esa es la pregunta del millón ¿Cuánto va a durar? Eh, X, ¿vale? X, y en el momento que pueda salir disparado, imaginaos el castañazo que se puede pegar. Gente a la que yo respeto, gente muy. que sabe mucho de los mercados, de toda la vida de Dios, pues llevará fácilmente pues, 10, 15 años más que yo en estos mercados y en, y, en, y, en, y en los otros. Dicen que Bitcoin se irá a la zona de 12,500. ¿Es probable? Por supuesto que sí. Por supuesto que es posible. Uh, veremos a ver si se cumple o no se cumple, yo creo que estamos todos con la escopeta cargada, mucha gente con la escopeta cargada, y cuando pensemos que algo es imposible, cuidado porque es cuando se produce, ¿vale? yo no digo que vaya a irse, creo que es su zona de soporte, máxima, máxima, pero cuando ya pensé una vez que la zona de soporte máxima de Bitcoin era a los 4.500 y fue a los 3.000, con lo cual eh, experiencias pasadas no garantizan eh, mismos resultados futuros. Pero simplemente estemos alerta, ¿vale? Que no cuesta nada. Eh, no digamos que el nivel de riesgo va un yo lo reduciría. ¿vale? Yo, de hecho, lo tengo reducido a la más mínima expresión. Dicho esto, bueno, pues las altcoins, algunas de las, m, bueno, pues normalillas ahí han, han, han sufrido un poquito a la baja, pero, pero, al haber visto, como hemos visto, que la dominancia de Bitcoin ha bajado y el total market ha subido, eso quiere decir que hay dinero que ha salido hacia las altcoins muy bien otra vez. Mira, aquí tenemos Matrix, muy bien, Audio con un 18%, Voxel, FIAR, Badger, que sigue haciendo de la suya, SIS, que le gusta a mucha gente, ANKR también, o sea que bueno, se han portado, bueno, Kyber Network, por aquí también anda, IoTX, un 620, muy bien, muy bien en general. Fijaros la cantidad que hay por encima del 3% hasta aquí. O sea, bastante, bastante bien. Y luego, bueno, pues no es simplemente mantenido un precio, por ejemplo, Cake, ¿vale? Que la tenía yo vista ahí contra el Bitcoin, es una de las que me gusta a mí algunas contra el Bitcoin. Eh, Luego los Ripple, que también están ahí un poco... Bah, vamos a verlo. Lo tengo aquí contra el, contra el euro. vale Pero es tan válido como, como cualquier otro. Eh, creo que es una de las que hay que tener. vale Hay que tener. Porque nos la van a meter hasta por todos lados. Se va a utilizar mucho su red. Eh, la red Estela se está utilizando también. Parecía que iba a ser abandonada. Y no ha sido abandonada. Litecoin se ha comportado muy, muy bien. Estuvimos bastante tiempo... Eh, eh, viéndola, eh, creo que ha llegado a una zona de resistencia bastante importante además es una zona psicológica bueno, totalmente, viéndome la zona, la zona de 100 es una zona psicológica total esperemos, creo, que el soporte de 90 va a ser para hacer una banderita y volver a meter otro latigazo hacia la zona de los 120 y bueno, pues a ver cómo se va comportando a medida que va llegando también su halving eh, aquí cada uno ya que toméis las decisiones que quiera eh, pero bueno Creo que es algo, que, es una de las que siempre, de todavía ¿no? Se ha dicho, hay que tener algún Litecoin en la cartera. Pues bueno, pues ahí están. Igual que pasa con BNB, igual que pasa con los Ethereum. Bien, dicho esto, poco más que hay, chicos y chicas. Simplemente estar vamos a estar muy muy pendiente de Bitcoin, muy pendiente de las noticias que haya, muy pendiente de todo lo que está pasando en el conflicto eh, generado por Rusia y entrado a Capón por Estados Unidos, del cual somos al final todos unos marionetas de mierda. Pues eso, a ver qué tal sale y si cuánto nos sigue jodiendo porque nos están haciendo papilla, aunque todavía no lo estemos viendo del todo. Bien, dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.